Eh, oh, ya, ya son más de las 11 de la mañana, casi 11.22, y por razones técnicas no pudimos empezar como siempre esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, donde compartimos con nuestros seguidores en Facebook la, la, los aconteceres de estas eh, sesiones. Hoy... Como lo anunciamos la semana pasada, vamos a tratar el tema de las comisiones del ayuntamiento de Guanajuato. Recordemos que el año, eh, la semana pasada inició un nuevo ayuntamiento y claro, eh, hay una nueva organización, nuevas personas y las comisiones se reparten de, de manera diferente, pues con las nuevas personas, pero también algunas comisiones aparecen, otras desaparecen, y todo tiene que responder a los lineamientos de la Ley Orgánica Municipal. Y, y para eso vamos a dar la palabra a Carlos Arce Macía nuestro compañero, para inducir el tema de las comisiones del Ayuntamiento de Guanajuato. Adelante, Carlos, buenos días. Hola, buenos días a todos. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, eh, el asunto deviene esencialmente de que, como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, el gobierno de un municipio, de acuerdo al artículo 115 constitucional, primera fracción, eh, se construye a través del ayuntamiento. Vuelvo a decirlo, no es el presidente municipal la primera figura quien gobierna un ayuntamiento o un municipio. Es el ayuntamiento. El ayuntamiento corresponde a otro tipo de gobierno, que es el gobierno por consejo. Eh, mientras que el ejecutivo está eh, diseñado para ser unipersonal en la parte relativa a la federación y a los estados, un presidente de la república y un gobernador. En el caso de, de los municipios, el máximo órgano de gobierno es el ayuntamiento. Dentro del ayuntamiento forman parte de él los, el presidente municipal, los síndicos, ya sea uno o dos síndicos, y los regidores, 10 o 12 regidores. Bueno, tenemos pues un consejo, tenemos pues una junta de gobierno que es la encargada de conducir al municipio. ¿Cómo funciona esta junta de gobierno? Pues tiene una serie de condiciones muy diferentes a las del de Estado o a las de la Federación. Es totalmente diferente porque viene de una figura del siglo XII español, en este caso, de la época feudal, y se rompe precisamente en gran parte en la época feudal este, con, con, con la irrupción de las ciudades, de los burgos, que se empiezan a gobernar a, a través de sus corporaciones, este, de cada burgo, y es cuando se conforman estas juntas. Y así tenemos este, muchos casos en, en, en, la, en la Europa medieval y luego es traída a América, pues nada más y nada menos que por, por, por Hernán Cortés, eh, y es parte importantísima de la conquista de, de, de, de, de México eh, con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Y desde ahí se establece un ayuntamiento y es el que le da poderes a Cortés para ir a, a, a introducirse hasta el Valle de México y conquistar Tenochtitlan. Eh, y de esa manera se zafa de, de, de, de Cuba, de, de, de el, el jefe que según esto tenía, Diego de Velázquez, y este, ya actúa de manera autónoma. Bueno, ese es el ayuntamiento, pero entonces el ayuntamiento tiene un problema, es cómo vamos a funcionar para gobernar un municipio y una ciudad, cómo se le hace. Pues eh, como es un gobierno por consejo, lo normal en este tipo de gobiernos. Eh, que son más de corte parlamentario, es que funcionen a través de diferentes atribuciones para sus diferentes miembros que lo componen. Tenemos pues el presidente municipal que sí realiza una serie de funciones más parecidas a la parte del ejecutivo del Estado o de la Federación, porque se encarga de la administración pública del municipio. Está más a cargo de la administración pública, pero total y absolutamente acotado por las decisiones del ayuntamiento. Y luego, los síndicos son los vigilantes de que la administración municipal haga las cosas correctamente. Vaya bien. Primero, a que se sujete a la ley. Y ese es el, el, el, el síndico encargado de todas las cuestiones legales y de la representación legal del, del municipio. Y luego el otro síndico, en el caso de Guanajuato, dedicado a ver que los dineros estén gastando bien, que se, que se presupueste bien y que haya una buena conducción sí. en materia económica, recaudatoria, etcétera, de, eh, de parte de la administración municipal. Entonces, ya tenemos. La primera línea que es la, la de acciones ejecutivas por parte del presidente municipal, acciones de, de vigilancia específica de temas muy importantes como es el jurídico y el hacendario por parte de los dos síndicos. No son iguales todos estos, ¿eh? los dos síndicos hacen eso. Y luego viene la parte muy importante que son el transcurrir de las funciones de los, de la, de, de, de, del gobierno municipal a través de la vigilancia de los regidores. Los regidores que son representantes de los ciudadanos vigilan cómo se están llevando a cabo las cosas adentro de la administración. ¿Y cómo lo hacen? Y aquí viene el toque precisamente de lo que estamos, vamos a platicar el día de hoy. Pues lo hacen a través de las comisiones normadas por el artículo 80 de la ley orgánica municipal. Se constituyen las eh, eh, comisiones necesarias para el, para el seguimiento de los asuntos del de municipio, de la administración municipal. Eh, ¿Cuántas, eh, cuántas eh, eh, comisiones eh, se constituyen eh, pues se constituyen las eh, eh, permítanme, se constituyen las eh, comisiones necesarias para el seguimiento de los asuntos en pero en principio pueden ser hasta 11 comisiones, pero las que están normadas por la ley es por lo menos Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública Obras y servicios públicos, seguridad y tránsito, desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, de salud pública y asistencia social, de educación, cultura, juventud y deporte, de desarrollo rural y económico, de contraloría y combate a la corrupción, de igualdad de género, de medio ambiente y de derechos humanos. Estas 11 son a chaleco en todos los ayuntamientos. Por decisión del propio ayuntamiento se pudieran conformar alguna otra, este, algunas otra o alguna otra o algunas otras comisiones. Pero eso ya será decisión del ayuntamiento. Ahora, ¿cómo se conforman las, las comisiones? Eh, bueno, pues se conforman esencialmente eh, por la propuesta que hace el presidente municipal es una propuesta en principio política pero no solamente eso no es quien quiera está normado por la ley la ley de orgánica municipal norma con puntualidad la situación relativa a la, a esta propuesta que tiene que hacer el presidente municipal la propuesta debe de tomar en cuenta eh, en relación a los miembros del ayuntamiento eh, que van a constituir estas comisiones, el conocimiento que tengan de los temas los miembros del, del, del ayuntamiento, o sea, el perfil que tengan. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hay un miembro que es eh, arquitecto, pues eh, probablemente meterlo a la comisión de mercados, pues no es el lugar idóneo. Hay que ponerlo en el de desarrollo urbano, obra pública, evidentemente, por el perfil que tiene. Esto va a ser muy importante luego para otra cosa que voy a comentar. Eh, la profesión que tenga, pues digo, si el perfil es de la profesión es arquitectura, este, ingeniería, o si es abogado, pues probablemente la de derechos humanos sea la, la, la importante. En fin, hay que tomar en cuenta estos perfiles y esta vocación este el conocimiento pues el conocimiento que tenga porque trabaja en algún lugar este donde pueda haber correlación con esa comisión la vocación que tenga el, el, el, el regidor o síndico y de acuerdo a estas condiciones que están en ley y que hay que tomarlas en cuenta porque si no se está violando el asunto el presidente municipal hace la propuesta de las comisiones. Ahora, esas comisiones, ¿cómo tienen que ser? Son ah. colegiadas. O sea, no dependen de una persona, sino de un grupo de síndicos y regidores que ven esos asuntos. Tiene que haber pluralidad. Necesariamente tiene que haber pluralidad. A no ser que pues, todo lo haya ganado un partido, cosa que es muy difícil. Entonces, tienen que ser plurales. Está por ley. Y tienen que ser, cosa muy importante, proporcionales. En este caso, en el caso de Guanajuato, sabemos que el PAN ganó con una este, mayoría importante. Bueno, pues va a haber en todas prácticamente mayoría de integrantes del PAN, pero tiene que haber integrantes de los otros partidos este, para cumplir el principio de pluralidad y en el número proporcional de lo que ganaron cada partido. Eso tiene que hacer el presidente municipal. Si el presidente municipal no, no, no es un agente, este, con los conocimientos necesarios, pues probablemente no pueda hacer reglas de tres para para poder este sopesar la proporcionalidad que debe de tener este cada cada comisión, pero eso está en ley y así debe de ser. Eh, cada comisión debe de tener a su vez un presidente y un secretario. Hay que nombrar un presidente de la comisión y un secre secretario. Esto produce normalmente los pleitos esos que hay para ver quién es el presidente de la comisión y se pelean allá adentro, igual que en el Congreso para ver quiénes van a ser los a ver, el congreso es como un congreso chiquito para, para, para entenderlo. Es la misma línea. ¿Por qué? Porque son eh, órganos eh, colegiados. Es, son gobiernos por consejos, son órganos colegiados, integrados por muchos miembros. Y entonces, pues, se hace a través de comisiones y vienen los pleitos por, por, para ver quiénes son los presidentes de la comisión porque se sienten muy importantes. En los congresos la importancia es que les dan asesores a los presidentes, les dan coche, y les dan chofer, entre otras cosas, porque son muy importantes. La verdad es que para la operación real de todo esto, son importantes los presidentes porque son los que hacen trámites y porque son los que van conduciendo las reuniones. Eso es lo, esa es la importancia de los presidentes de, los, de las comisiones, tanto en los congresos como en el caso del ayuntamiento. Entonces este, no deberíamos de irnos por el asunto de los presidentes y de los secretarios que tienen funciones precisas, levantar actas los secretarios, etcétera, las minutas. pero ese es el, ese es para conducir pues esa reunión, pero realmente es una reunión de pares en donde, donde se discuten esencialmente pues los asuntos los asuntos importantes del municipio, y se ponen en condiciones para subirlos al pleno del ayuntamiento y tomar las decisiones ahí. Ese es el asunto importante de las comisiones. Una comisión de mercado sobre el asunto relativo a los mercados, cuánto se va a cobrar, lo el grave el problema de los baños, que si se los dan a los, a, a los administradores, a, a, a los... A los este, a los locatarios, en fin, todas estas historias que ya conocemos hasta la saciedad, pues ahí es, ese es el lugar donde se tiene que discutir. ¿Por qué? Pues porque ahí están los representantes de los ciudadanos, ahí se discute y se delibera y se pone en condiciones, entre otras cosas a través de votaciones internas ahí en las comisiones, para subir eso al eh, Pleno discutir, deliberar, esto es lo importante. Por eso est estos señores, los regidores y los síndicos son tan importantes, porque no son los corifeos del presidente municipal, no son la los lacayos del presidente municipal, no, son nuestros representantes, representantes de los ciudadanos, que van a gobernar junto con el presidente municipal. Eso para que le quede muy claro al alcalde de Guanajuato, no es como él dice, como cree él que es el gobierno, que ya se reeligió y por lo tanto, como se reeligió, pues ya va a ser lo que quiere. No, señor, no, eso no es así. Si se fijan bien, ustedes votaron para constituir un ayuntamiento en las últimas elecciones. Ese ayuntamiento se constituyó a través de el voto de las personas mandando una serie de funcionarios y de representantes al ayuntamiento. De esos miembros del actual ayuntamiento, algunos se religieron, algunos regidores y el alcalde se religió también. Pero esta elección no fue una elección de reelección de alcalde, fue una elección para constituir un ayuntamiento. Que les quede muy claro. Y entonces el presidente municipal está sujeto a todas las condiciones de un gobierno por consejo. Pues si no es una monarquía esto, no es un gobierno unitario esto, al contrario, es lo más lejano que hay en la constitución de la república de ese tipo de gobierno. Este es un gobierno en el que participa la ciudadanía a través de sus representantes es más bien un gobierno de corte parlamentario, hay que entenderlo así, y por eso está el ayuntamiento y sus comisiones. Esto es lo, la importancia de las comisiones. Y luego la ley dice, de todas las comisiones, de todas las comisiones, el artículo 80, hay tres, tres comisiones que son importantísimas. La de Hacienda, la de Patrimonio, y la de cuenta pública. Entonces, eh, eh, hay que tomar en cuenta esa situación en estos casos. este eh, y, y perdón, eh, quiero tuve aquí un error. este Las comisiones que son importantísimas, dice la última fracción del artículo 80, son la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, esas, esas dos comisiones, eh, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, que deberán de ser plurales y proporcionales atendiendo al porcentaje, eso tiene que ser absolutamente por porcentaje de representación de cada partido político en el ayuntamiento, Contraloría y Hacienda. Y así pues es como se tienen que formar las comisiones. Y luego ya viene una larguísima exposición del, en la ley, en el artículo 83, de cómo... De de, de de cuáles son las comisiones y luego una por una cuáles son las funciones de esta comisión este está muy bien diseñada nuestra ley orgánica municipal es una muy buena ley orgánica municipal la que tiene guanajuato este esencialmente porque eh, parte de este asunto pasó por manos de la doctora teresita rendón huerta barrera que es una eh, una gran especialista a nivel eh, eh, latinoamericano en gobierno municipal, y ella ha intervenido en muchas, en muchas de estas cosas, así como en el diseño específico de los reglamentos de, del, del municipio de Guanajuato en específico. Entonces, se señala cuáles son las atribuciones de cada una de las comisiones. Todo está normal. y pues yo entiendo que para un presidente municipal que se asume como el dueño del gobierno en Guanajuato, pues esto le sea antinatural, extraño y no le guste, pero así está en la ley. Entonces más vale que se ciñan a la ley y ahora yo invito a mis compañeros a que veamos cómo quedaron constituidas las comisiones dentro del Ayuntamiento de Guanajuato. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, este, Carlos. Eh, no sé si alguien eh, quiere pedir la palabra para interactuar, eh, empezar la interacción. Eh, adelante, Lorita, por favor. Gracias, Mimo. Muy buenos ya días todavía. Muy buenos días a todos mis compañeros de observatorio y igual a la gente que nos que nos sigue en Facebook Live. Eh, yo, más que nada, Carlos, eh, excelente tu exposición, donde nos vas a conocer realmente la ley orgánica del municipio de Guanajuato Capital, que es lo que vamos a, a tratar ahorita en este, en este tema. Aquí tú nos dices que la decisión del, del ayuntamiento, ¿sí? Para, para lo de las comisiones, no se hizo. Yo, yo estoy viendo como que no se hizo, porque él subió ya. ¿Cuáles son las comisiones? ¿Quiénes las presiden? ¿Quiénes la integran? Pero yo quisiera preguntar, dentro de la ley orgánica, Carlos, dentro de la ley orgánica municipal, esa, esas, esas decisiones de, de cómo formar, cómo hacer el, la, este, las personas que están integrando estas comisiones, ¿tiene que ser votada por el ayuntamiento? O él, él las, las, las puede designar así como como realmente, creo que así lo hizo. Es una pregunta, Carlos. No, no tiene. Perdón, perdón, perdón. No, tienen que. A ver, el artículo 80, lo que dice. Ahí vamos. El ayuntamiento a propuesta del presidente, repito, el ayuntamiento a propuesta del del presidente municipal aprobará la integración de las comisiones anuales que se estimen necesarias para el desempeño de sus funciones. Ahí está la respuesta. Tiene que ser aprobado por, por el propio ayuntamiento, por los propios mie miembros. El eh, la atribución que tiene el alcalde en este caso, el presidente municipal, es de hacer la propuesta. Y esa propuesta tiene que ser sancionada por el pleno del ayuntamiento. Clarísimo. No hay discusión al respecto. Ok. Entonces, estoy entendiendo que es propuesta y se somete a votación el ayuntamiento. Cosa es. que. Pero... Me imagino que se debió haber este presentado a votación, este. Pues, eh, este, es no. No. por lo que, no, por lo no, que, no, que no se es está bonito. viendo, por lo que se está viendo, Carlos, creo que no fue así. Te, este, me imagino yo, no sé, hay que preguntar, pero eh, Paloma Robles Lacayo eh, dice que ella mandó un, un, porque lo subió a las redes, y dice que ella mandó su perfil y dijo en qué podría ella este, estar comisionada eh, para formar parte de, de estas comisiones. Y creo que no, no le hicieron mucho caso. Entonces, me imagino, yo me imagino, esa es, esa es mi imaginación mía, que no. No, se, no se sometió a votación, porque pues al momento en que ella se está... Eh, eh, manifestando de esta manera, donde dice que, pues que ella no está dentro de, de la que la mandaron a una comisión, fíjate, la mandaron a una comisión y como vocal de algo que ella de, no es expertis en este tema. Eso es lo que ella hizo el comentario. Por eso... No, no, no, estoy revisando, tengo aquí, no, todo, todo fue propuestas, o sea, se hicieron propuestas y se votó por el ayuntamiento. A ver, el artículo, el artículo sexto del reglamento interior, uh -huh. ahí habla un poco de cómo primero se instala en la ascensión solemne que se hizo y posteriormente se convoca y ahí mismo eh, se atribuye la facultad eh, de aprobar las comisiones. A ver, lo leo textualmente porque... A ver. Pero aquí lo tengo. Dice, artículo sexto. Una vez concluida la sesión de instalación, sí. en el, el ayuntamiento entrante procederá en la primera sesión ordinaria a lo siguiente. Eh, primero, nombrar al secretario, tesorero y demás titulares de la administración a propuesta del presidente municipal al titular de la contraloría y eh, aprobar las comisiones a que se refiere esta ley y las que acuerda el h ayuntamiento y proceder a la entrega recepción de la situación que guarda la administración pa, pa, pa, pa, pa, pa no eh, como fracción cuatro Correcto, pues está, está, está bien. Este es lo que están haciendo precisamente, es lo que hicieron. Propusieron eh, el, el, la composición de las, de las comisiones y, y, y, y se sometió a, se sometió al ayuntamiento. Punto. Eso es lo que sucedió. ¿Qué fue lo que hizo? hicieron algunos, algunos regidores? Yo lo que vi fue... Una, a una regidora, este, eh, la, la regidora Claudia Valadez, muy enojada también, porque creo que no ni siquiera hablaron con ella, ni la convocaron, ni mucho menos. Este, y, y bueno, pues evidentemente no, no, están, no están en las comisiones o en ninguna comisión que ellas quisieran. Eh, a ver, se está desatando unas, un, un tipo de violencia, muy sordo, muy agresivo en contra de todos aquellos que no están de acuerdo con el alcalde. Y eso es lo que debemos puntualizar y eso es lo que debemos de comunicar con los ciudadanos que nos ven aquí en, en las sesiones del Observatorio Ciudadano. Ese no es el tipo de gobierno que se debe de hacer. Ese no es el tipo de gobierno que está indicado por, por, por, por la ley orgánica, por la Constitución, por la ley orgánica, por los reglamentos. Se trata de conformar Órganos de vigilancia de los asuntos importantes del ay ayuntamiento de, de manera plural y proporcional y de acuerdo a la vocación, a la profesión, a las condiciones de, este, de, de, de los regidores y síndicos que están adentro del ayuntamiento. ¿Se está llevando a cabo esto? No. Se está tratando de ningunear a algunos, algunos, este, miembros del ayuntamiento porque no son eh, gente que le responda de manera absoluta al presidente municipal, pues eso está mal, eso hay que decirlo con toda claridad a los ciudadanos, eso está mal, punto, y no está de acuerdo, este, a como debiera, si hacemos el estudio, hay que ver, pues, ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes están ahí en cada una de las, de las comisiones? Pero pues eso fue ratificado por el ayuntamiento. Claro, pues si es un ayuntamiento del PAN y los miembros de ese ayuntamiento que corresponden a, las, a la fracción eh, oficialista, en este caso, eh, si no asumen... Ahí el problema son los regidores y los síndicos del PAN. Si no asumen la representación de los ciudadanos y las indicaciones legales que hay para ello y simplemente están ahí para probar lo que les presente el presidente municipal, están distorsionando totalmente la forma de gobierno en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, en el municipio de Guanajuato, porque no es así. Entonces ellos sí van a tener un conflicto ético político, moral, muy, muy, muy grave. Pues ¿Por qué? Porque están decididos a convertir y a entronizar al alcalde pues en, un, en un autócrata, en un dictador. A ver, nos estamos, estamos constantemente, muchos ciudadanos, criticando lo que sucede a nivel federal y lo que estamos haciendo es trayendo el nivel federal a consolidarlo aquí en Guanajuato, con el personajito este que tenemos aquí como alcalde. Pues ese es el problema. Eso es lo que no queremos. O sea, lo que queremos es un gobierno serio. Y el gobierno serio se hace con un presidente municipal eh, eh, eh, realizando sus atribuciones de acuerdo a la ley, gobernando con templanza, y por el otro lado, una serie de, de representantes del, del, de los ciudadanos, síndicos y regidores, pues haciendo también lo que les corresponde y su función, no de acuerdo a los intereses de su partido político, ni de los del PAN, ni los de Morena, ni los de los demás partidos, no. De acuerdo a las atribuciones que tienen establecidas y por la responsabilidad Aquí viene la ética política que tienen de ser representantes de los ciudadanos. Punto. Los partidos políticos lo que hicieron es darles el acceso a los puestos públicos. Ya en los puestos públicos hay, hay constitución, leyes y reglamentos que les indican cómo actuar. Eh, mira, Carlos, eh, yo siento que el contexto de comentarios relativos a la configuración de las comisiones eh, pues de alguna manera va, va muy ligado, eh, eh, digamos, a, los, a una democracia de tipo indicativo, ¿no? Esa democracia indicativa eh, no permite o reprime un poco una selección adecuada de acuerdo a habilidades y capacidades eh, que pudieran llenar cada una de las, este, de las comisiones, ¿no? Ahora, de, eh, partiendo de este año, eh, las comisiones, eh, obviamente no se han reunido más que seis comisiones, de las 16 comisiones existentes, y, este, y pues bueno, esas seis comisiones durante todo este año faltan de reunirse diez comisiones, ¿no? Eh, okay. evidentemente que si registramos eh, que por ley también en el reglamento eh, interior del ayuntamiento está que se eh, publiquen en la Gaceta Municipal eh, el desarrollo los documentos que se vieron en cada reunión eh, de comisión eh, pues evidentemente que puede ser un mecanismo eh, de control pero si revisamos y ya eh, partiendo del artículo sexto eh, que señalaba, eh, pues no se encuentra ahí eh, ya la información de esa reunión. Eh, no está el documento respectivo en cómo fue el proceso de selección eh, de la parte de las comisiones. Pero yo creo que sería bueno eh, poner en la mesa que mucha, mucha de la información eh, de los actuales, eh, eh, síndicos y regidores, ya fue revisada eh, previa cuando se hizo eh, inclusive un programa específico de cómo quedó el ayuntamiento. ¿no? Eh, ya tenemos los perfiles, ya sabemos quiénes son, qué especialidad tienen, que se puede identificar de una manera muy rápida, y pues bueno, eh, concluyo que eh, una democracia indicativa es simplemente eh, un estilo de liderazgo autocrático que no reflexiona en términos mediáticos y efectivamente pues, las políticas públicas no están perfectamente direccionadas. Eh, también hay eh, como 10, 12 artículos eh, que le dan eh, las facultades a los eh, regidores qué es lo que tienen que hacer, los contenidos, los análisis. Pero eh, eh, ya sería harina de otro costal comentar la parte de control y seguimiento, pero aquí lo, lo delicado que de enero a octubre únicamente se han reunido cinco comisiones. ¿no? Obviamente ya es borrón y cuenta nueva, hay una nueva un nuevo mecanismo, pero ya entrando al gobierno, eh, la información no está tal y como lo marca la ley en la propia Gaceta, ¿no? Ok. Pues eso empezamos eh, sin transparencia, aunque sea de unos días, pero es un acto reflexivo, ¿no? Sí. Este, bueno, en, a ver, en, en, en el orden del día que se circuló eh, para la, la primera reunión que tuvieron fue pues la sesión de instalación, que es una sesión este, especial, eh, y luego vino la primera sesión una hora, hora y media después, a la una de la mañana del, del, del domingo, en donde en el punto 17 se presentó la propuesta de acuerdo que formula el presidente municipal, licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de que se designe la integración de las comisiones para el desempeño de las funciones del honorable ayuntamiento en términos de lo previsto por, lo, por los artículos 80, 81 y 83 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para, en su caso, aprobación del ayuntamiento. Entonces se sometió a la aprobación del ay ayuntamiento. Hay que ver el acta del ayuntamiento de esta primera sesión. Seguramente ahí se votó y se, se aprobó. Yo no sé quién votó co en contra, quién votó a favor, pero este, fue aprobado eh, la integración que tenemos ahora de las diferentes comisiones. Pero ahora paso a un tema que probablemente no tengan en el radar muchas gentes. Mucha gente, perdón. <ríe> y es... Eh, el artículo 71, esto va muy en rela, muy relacionado con el artículo 71, eh, que es eh, una de las, las algunas de las consideraciones en relación a los miembros del ayuntamiento, su obligación es votar los asuntos. No solamente en el ayuntamiento, sino en los en las comisiones. O sea, yo no puedo decir no, yo me, me abstengo y a ver a ustedes cómo le hacen. No, pues tu función. Para eso precisamente te tenemos contratado, para que estudies los asuntos los, que, que, que se sometan en comisiones, en, en el ayuntamiento, y ahí se decidan las mejores, la, las mejores soluciones, las mejores propuestas este, para la mejor conducción de la administración municipal. Entonces, por eso hay este artículo, el artículo 71, que indica la obligación de votar los asuntos. Pero hay una exclusión específica de la ley de cuándo no se pueden votar esos asuntos. Fíjense ustedes. Solo no se vota cuando haya interés personal en el asunto. Están obligados a no votar ese asunto. ¿Cuándo? Cuando haya interés personal en el asunto. Mire, para que quede más clarito. Porque eso nunca lo tenemos. Este en la perspectiva de todo ello. Eh, artículo 71. Ningún integrante del ayuntamiento podrá abstenerse de votar a no ser que tenga interés personal, personal en el asunto de que se trate. En este caso, la asistencia del integrante del ayuntamiento se tomará en cuenta para el efecto de determinar el quórum, o sea, o sea, hace quórum, <coughs> perdón, pero no lo, no lo puede votar si hay interés personal. Pues, por eso era tan importante la 3 de tres, porque ahí está precisamente el listado de intereses de los funcionarios. Y porque si no, pues los ciudadanos tenemos derecho a identificar aquellas zonas donde hay conflicto de interés. Esto qué significa? Que los miembros del ayuntamiento, tanto en el ayuntamiento como en las comisiones, no pueden votar en aquellos casos donde hay intereses específicos que puedan afectar este, eh, la objetividad del funcionario. Y entonces entramos a un nuevo esquema a un nuevo horizonte de responsabilidades y esas responsabilidades empecemos a verlas de acuerdo a cómo quedó integrado a las comisiones en este caso no este veamos cómo cómo cómo cómo están las comisiones y aquí queda claro que hay algunas comisiones a ver eh, por ejemplo, la de turismo. ¿Quién preside la Comisión de Turismo? Veamos quién preside la Comisión de Turismo. Este Lilia, Liliana Preciado Zárate. ¿Quién es Liliana Preciado Zárate? ¿Alguien la conoce a Liliana Preciado Zárate? Pues es hotelera, ¿no? Es hotelera y es, fue este, ¿Ah? pues, presidenta de los hoteleros. Efectivamente. Ah, bueno. Pues tiene un buen montón. De que su parte es un país el primero que tiene todos los sistemas de transporte eh, turístico a Guanajuato, ¿no? ¿no? Está bien, lo que quiera. Pero hay, a ver, hay casos. Por ejemplo, si es un asunto que involucra aquellos aquellos negocios donde ella participó, no puede votar. Otro aunque caso sí podría, Carlos, aunque sí podría participar en la discusión, en todas las investigaciones para llegar a una conclusión en un asunto, sí podría participar en todo, pero en el momento de votar se tiene que abstener porque ella tiene interés. Sí, no, lo que podría podría comentar alguna cuestión. Pero siempre tiene que señalar que tiene Conflicto de interés. O sea, no es tan sencillo el conflicto de interés. A ver, si yo participo en la, en, en la discusión, Guillermo, sí. pues voy a llevar la, la, la discusión al lugar que yo quiero. Claro. El problema es que no puede participar y no podría votar. ¿Por qué? Pues porque trata de evitar este asunto, trata de evitar precisamente eso, la captura, la captura del, de los miembros del ayuntamiento para sus propios sí. intereses. Claro. Eso es de lo que se trata. Es honestidad. Alguien que hace eso está actuando de manera deshonesta. Lo tienen que entender porque esto no es normal. Nunca lo se había este, desmenuzado, así como lo estamos desmenuzando ahorita. Este, no, pues ahí, pues ya son regidores, pues ahí hacen lo que quieran, ¿no? No, es no, y hasta todas... parece una contradicción, Carlos, porque mientras que para formar las comisiones hay que tomar en cuenta la formación de la gente, la experiencia, todo, cuando se trata de votar, ahí es muy clara la ley, no puedes cuando tengas interés, es decir, sí tienes que saber del tema si sabes que bueno, pero si te tocan tus intereses, tú no puedes opinar, no puedes votar. Sí, ¿verdad? Esa es la... Aquí hay una frontera muy muy tenue claro. en, en donde tienes que evitar eso. A ver, otro caso, el caso del, del, del, del primer síndico, que es este, el, el rector de la Universidad Santa Fe. Sí. Cuando haya algún tema, no sé cuál, sobre universidades, sobre cuestiones relativas a los estudiantes, etcétera, etcétera, por, alguna cuestión, pues también tiene que retirarse de la de de, de, de la votación y de la discusión del asunto. Porque no es porque sea malo ni sea un monstruo, ni mucho menos, simplemente porque tiene intereses y hay que decir aquí tengo interés y por lo tanto yo aquí este, me retraigo de de de decidir punto es esa es la obligación a ver. Todo el mundo tiene intereses, tiene conectes, tiene situaciones que pueden alterar la objetividad de sus decisiones. Lo único que te está diciendo la ley, la ratio de, de, de estos artículos, lo único que te dice es cuando tengas ese carácter de conflicto de interés, hazte un lado, punto, y deja a tus compañeros que decidan. Uh -huh. Eso es todo no hay bronca, no es para meterlos a la cárcel, es, no. Ah, pero si lo hacen a sabiendas, si no develan su conflicto de interés, el problema que hay, entonces ya están actuando con dolo, y entonces sí, ya estamos ante otra situación. Por ejemplo, a ver, el asunto en, en desarrollo urbano, el arañazo, si el alcalde interviene en el arañazo, en donde son beneficiados su suegro y su esposa con terrenos que hay ahí, pues evidentemente lo está haciendo con dolo y entonces sí puede convertirse en un delito. Todo aquello que altere la objetividad en la resolución de los asuntos, el funcionario, regidor, síndico o, o presidente municipal, tiene la obligación de denunciarlo, de decir yo tengo intereses ahí, y por lo tanto, me retraigo. Eso es eso es lo honesto. Y eso es lo que establece la ley. Entonces... Por ejemplo, porque, eh, Carlos... Eh, Carlos ayer, eh, por tal. ejemplo, en la Comisión de Hacienda, uh -huh. eh, un licenciado en mercadotecnia es, tiene eh, perfil financiero. Es, es un asunto complejo porque pues depende de los lugares, hay muchos lugares que no, no encuentras ni siquiera un contador bueno, ahora ya es más fácil, antes era más fácil. ¿Qué es fácil. el caso? ¿Qué es el caso de la Comisión de Hacienda? propia del municipio. ¿Quién no? está? Perdón. Ah, Mariel, ¿Es, ¿qué? Mariel, Mariel, Mariel Alejandra Padilla, es Mariel, Mariel Alej, Alejandra Padilla ¿Quién, ¿Quién es, quién es, este Lolita? No sé, no no, no la uh, conozco. Mari, Mariel estuvo, estuvo, este con Alejandro Navarro y, y hubo, al, no sé si se acuerdan aquel conflicto también que hubo eh, con ella y Lola según según esto la despidió, pero no la despidió, se fue al BIF, eh, es prácticamente su brazo derecho de Alejandro Navarro, sí, Mariel, ah. ah, eh, desde, desde que estuvo en el Congreso, eh, hubo un, ahí también salió varias cosas sobre un, una laptop que le había regalado y, y, y varias cosas, o sea, Mariel es incondicional, es incondicional de Alejandro. Fue secretaria particular de Navarro, ¿no? Así es. Ah, bueno, pues a ver, a ver, este, no, no sé, no sé, este, realmente, a ver, ¿quién, quién, es, quién es la integran? Esta señora Mariel, Estefany Marlene Martínez Armendaris, ¿quién es? Ni idea. Entiendo que es una contadora pública, no? Estefany Marlén. Este Patricia apreciado Puga. Estefanía Porras Barajas. Creo que ella es de Morena. Y... Recuerda, el, recuerda el filtro, Carlos. No presentaron tres sí. de tres ni hay información que ese, nos ese haya ese dado. Problema. A ver, uno ¿quién presentó tres los... de tres de aquí? Sí, sí. Este Mariel Alejandra Padilla no lo hizo. Estefany Marlén tampoco. Patricia Preciado Puga tampoco. Estefanía Porras Barajas tampoco. Y Ana Cecilia González tampoco. Pues o por sea, no eso sabemos no sabemos porque no han hecho pública su información. Ah, espérense. No sabemos con certeza por qué ellas hayan de buena fe presentado su 3 de 3. De acuerdo. Pero... Los ciudadanos y en las ciudades y más Guanajuato sabemos cuáles son sus conflictos de interés y los podemos identificar, pues ni que no, sup no supiéramos de dónde vienen, de quiénes son sus familias, qué negocios tienen, cuáles son por lo menos algunos de sus intereses. Bueno, ya ahorita, ya en, en, en, en, unos, en menos de un minuto, Lolita ya nos estaba dando referencias muy específicas de, de esta otra regidora. A ver, esta es una distorsión en esa comisión. ¿Qué es lo que nos está mandando decir el alcalde? Pues ahí voy a poner una incondicional para que me maneje los asuntos ahí. Pero aparte una incondicional que por lo que indicó Javier, pues no tiene las condiciones este, profesionales para conducir eso. A ver, si, si, si Stephanie Marlene Martínez Armendaris es contadora pública, creo que tiene Mejores condiciones que la señora, esta que fue la la secretaria particular del alcalde, ¿no, Javier? Sí, mira, eh, ella aparentemente tiene una licenciatura en administración de, de mercadotecnia en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Ah, está Y la referencia que tenemos de perfil académico. Este, de la otra señorita, eh, si me repites el nombre, ¿quién era? Era Stephanie Marlene Martínez Armendaris, es que ella era suplente. Este, acuérdense que lo que pasó es que eh, la síndico. No, tengo esa no es no que tengo la síndico la mandaron, la mandaron, la mandaron de secretaria del ayuntamiento, que no tiene tampoco el perfil, por cierto, porque debería de ser abogado en principio, y no es abogada. Este entonces se fue para allá y quien se quedó fue su suplente, que es esta persona que entiendo que es contadora pública, eh, muy, muy, muy, muy cercana a Samantha Smith. De todas maneras, ahí queda la cosa. O sea, a ver, el alcalde está tratando de tener el control de los dineros. ¿Por qué? Pues si, si debe de ser un control que debe de ser institucional no personal. Esto lo que significa es, en principio, un, una intención de controlar el cofre del tesoro. Y eso a mí me suena muy sospechoso desde un principio. Bueno, eh, Mar, Marta Isabel Delgado Zárate es este, licenciada en pedagogía. Y ahora yo, yo es secretaria del ayuntamiento. Tiene, digamos, cursos en el, este, de diplomados en ciencias políticas y administración y actualización de habilidades docentes. Pero básicamente el perfil que se ve es un perfil este, político y un perfil eh, educativo, ¿no? A ver, por ejemplo, ella podría estar también como, como presidenta de la Comisión de Educación, ¿no? Claro, claro. Claro, no, claro. no ya no podría, porque ya es la secretaria. Sí, <risa> ella no, será... ya ahorita no, pero si hubiera sido seguido como síndica. Claro. Porque ahí el problema de ella es que, que transmutó, prefirió, en lugar de ser representante de los ciudadanos, prefirió ser empleada de, de, de, de, del municipio. Entonces se fue de empleada. A ver, cambio de tesorero también, ¿no? Eh, aparentemente. Pero bueno, está fuera de las comisiones, perdón, pero va ligado a la... A pero la... aquí sí se afectó, porque ah, la claro. suplente de Marta Delgado es, esta, es Stephanie este Marlene Martínez Armendaris. Pero en todo caso, esta persona que entiendo que, que es una profesionista de la contaduría, pues tiene mejor perfil que la señorita esta padilla, que estudió mercadotecnia... Este, por internet este y luego Patricia apreciado pues no tengo la menor referencia de quién es alguien sabe quién es ella Patricia apreciado pues sé que es este cómo se llaman hotelera no es dueña de un hotel ahí por la este eh, eh, por el cantador y fue presidenta de los hoteleros. No, ella, no es. Sí. No, ella no, no es. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Sí, Preciado es no, la del PRI, no, la que es del la que, PRI, ¿no? El brazo derecho de Edgar, por favor. Exacto, exacto. exacto. Patti Preciado ya trabajó en la administración municipal. Patti Preciado estuvo en desarrollo social y humano, en claro. la administración de Edgar, de Edgar, este, efectivamente. Pero es ¿cuál el... es su formación profesional? Creo que es licenciada. Ahorita te investigo bien. Ok. No, pues es una gente que conoce pues de eso. Y luego está Alejandro Chávez, Carlos Alejandro Chávez, Carlos Chávez. ¿O no? Ah, no, no, no, perdón, perdón. No, uh -huh. Cecilia González, decirlo. Ana ¿Quién Cecilia. Es el... ¿Quién es, esa? Es, es hija, es hija de. De quien fue secretario de, de finanzas, creo que con Oliva, ¿no? Y sí, Creo que estudió en la Universidad Iberoamericana. De Gustavo. Gustavo. Y González. básicamente el perfil es este, contable. Y también fue, este, estuvo en a la ver, parte. Carla está pidiendo la palabra. Denle la palabra a Carla. A ver, Carla. Antes, antes de que hable Carlita, Pati Preciado es abogada. Ya, constatado. Es abogada. Okay. Adelante, Carlos. Gracias. Este, voy a compartirles pantalla, compañeros, para que podamos visualizar como más fácil. No sé si sea... ¿Ya pueden ver ahí la pantalla? Sí, ya um, se ve. Ok. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, si, como nos explicaba Carlos, un presidente, pues tiene toda esa función de llevar los acuerdos, de estar organizando la información, de estar llevando las... Eh, pues las sesiones, todo esto, ¿Pu ¿puede un presidente tener más de dos presidencias? Porque aquí lo vemos en el caso de Mariel, perdón, de Stephanie, Stephanie Marlene, por ejemplo, ah, es presidenta sí. de Protección de los Derechos de las Niños y las Niñas y vuelve a ser presidenta en gobierno y asuntos legislativos. Entonces, también lo vemos que se repite el caso con Ana Cecilia González de Silva en Igualdad de Género y en Desarrollo Económico. Lo mismo con Víctor de Jesús Chávez, en Contraloría y Combate a la Corrupción y en, desa en Desarrollo Social, Rural, Salud Pública y Asistencia Social. Y sí, también con Mariela Alejandra, aquí me, me equivoqué de color, pero también lo vemos este, que ella está en dos, en dos cargos, o sea, en dos presidencias. En Hacienda, que es de las más importantes, Hacienda, Patrimonio, mm. Cuenta Pública y Desarrollo Institucional. Y Seguridad pública, tránsito y movilidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si me pueden ayudar con, con sus respuestas o con sus hipótesis, porque pues yo lo veo muy, muy sesgado, ¿no? Este asunto. La que fue secretaria del ayuntamiento del presidente municipal en, en el ciclo pasado, ahora tiene dos presidencias y una de las más importantes. ¿Qué es lo que sucede? Control. Querer cotar y tener control interno, ¿no? De las principales áreas. Y también sí. me llama mucho la atención, pues, esta niña que metieron, Estefan y Marlene, híjole, pues, es que además de ser presidenta de estos dos, de gobierno y asuntos legislativos, también es secretaria de Hacienda, Patrimonio y luego de Obra Pública y luego vuelve a ser secretaria de Desarrollo Social, R Rural, Salud Pública y Asistencia Social. Y no sé cuál es su formación, no sé si alguien sabe, y también es, eh, es, es vocal de Contraloría y Combate a la Corrupción. Entonces, debe de ser experta, como diría no nuestro presidente, en todo... ¿En todo? Porque Hacienda y Patrimonio, Cuenta Pública, Obra Pública, híjole, un montón de cosas. Y todavía que... falta, todavía falta de que no está publicado el programa de gobierno. La función, como dice el reglamento interior, es que se trabaje sobre el control, los proyectos, los gastos y las actividades del programa de gobierno, que en este caso 2000 eh, 22 o que sería 2021 todavía. ¿No? Sí, y también, y por otra parte, lo que decían de Patricia Preciado Puga, que es una persona que tiene experiencia, que tiene una formación pues de abogada y que solamente aparece como vocal. O sea, si ven, ni siquiera llega ni a secretaria, ¿no? O sea, es una vocal, a, a gente con experiencia, vocal 1 y vocal 2. Así como que, bueno, pues te metemos. Lo mismo con Paloma. Paloma es vocal y pues ya, nada más así y en una sola comisión. Paloma nada más está en una sola <risas> comisión como vocal, pero exactamente, Carlita, no la no puedes reducir este así como hacerlo más chiquito. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Mariel Alejandra Padilla está en casi todas las comisiones, no. Unas, una, una como son, son dos presidencias las que tiene, que es la de Hacienda es la de Seguridad Pública, Transo, Tránsito y Movilidad, pues donde también hay billete por las amonestaciones y todo. Y luego nos vamos, y es secretaria de Desarrollo, y luego es secretaria, a ver, luego es vocal. No, ya no, ya no alcanzo a leer, Carly. Y es que casi está todo. Es todo. todo. Y casi está en todo. A ver, lo que estamos descubriendo aquí es bien simpático. Igual que Campos Riones. Es... es la distorsión del ayuntamiento. Es un ayuntamiento distorsionado. O sea, el señor lo que quiere es el control total de todo. Y para eso pone a su incondicional. Eh, mar, eh, esta, esta persona que, que, que, que es que es una incondicional de, de, de, de, del alcalde, pues prácticamente ella conforma medio ayuntamiento, por lo menos, y lo más importante. Eh, ¿Quién otro personaje está ahí también? A ver, Carlos, a ver. Chávez. Marco Antonio, Marco Antonio Campos gentes. A, a ver, son las gentes incondicionales del alcalde para controlar todo lo que haya en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que, pues lo que puede venir en todo caso es algún choque con los que tienen que ver otras cuestiones, como podría ser los síndicos. este, la, la, la nueva síndica que entró en sustitución de mm -hmm. delgado de eh, y, y, y Martínez Nieto que les toca en esas áreas y ahí puede haber un, un, tensiones y etcétera, ¿no? Eh, porque ya les tocan también esas áreas y ahí hay confluencia de, de, en, en ciertos asuntos. Lo que están diciendo aquí es el ayuntamiento somos nosotros, nosotros la gente del alcalde. Punto. Es una distorsión brutal. Es un ayuntamiento así como está en el papel es un ayuntamiento contrahecho y por lo tanto el nombramiento a ver la proporcionalidad que debe de haber este se rompe aquí con estos esquemas de repetición esquemas de repetición vuelvo a repetir esquemas de repetición de nombres en todas las comisiones entonces está alterando la naturaleza del ayuntamiento el señor navarro está Convirtiendo un ayuntamiento normal en un ayuntamiento chafa, dedicado a convalidar todo lo que él le proponga. Eso es lo que están haciendo. No sé, Piri. Carlos, en la praxis, con todo el respeto que merecen todos ustedes, él, desde que conformó su planilla, desde que armó perfectamente, no que de ganar la elección. Fíjense bien lo que les digo. Un hecho está sumamente planeado. No es una ocurrente de hoy. Él co-gobierna con su esposa Samantha Smith. Co-gobiernan. Y van a co-gobernar con la familia del Garo Zarate. Y de ahí te tienen a esta chica que no es un indica que la metieron en la Comisión de Hacienda. Digo, hay que ser muy objetivos en lo que viene. El señor hizo un ayuntamiento a las medidas de objetivos que está buscando. Lo demás cubrieron la ley. Chávez lo tiene ahí porque Chávez quiere decir la PAC Y así como eso, hay hay un proyecto brutal por cada uno de los eh, puestos apetitosos que generan presupuesto. Lo que yo quiero ver y dícese bien que hoy le ayuda mucho a, a este joven Alejandro Navarro la crisis que trae el gobierno de Diego Sinúe. Diego Sinúe no le ha dado importancia a Guanajuato, porque está más preocupado, todos lo hemos leído, por el asunto de León, por el asunto de San Miguel. Pero esta crisis, en mi opinión personal, se le va a presentar, por ejemplo, vean si la el nuevo presidente municipal que era del PAN, ¿no? lanza un proyecto agresivísimo. Lean ustedes en Celaya, un priista que se convirtió en panista, lanza otro proyecto agresivísimo. Lean Moro León. Lanzo otro proyecto cagadísimo. Lean, Samuel Allende, con este muchacho que es del PRI. No está tan sencillo. Lo que sucede hoy es que Navarro, con todo respeto, en, en mancuerna con su esposa, en mancuerna con los delgados Sade, están especulando un Guanajuato que ya no existe. Ya no existe. No necesito ofensar, ofenderlos o decirlos no han tenido un nuevo movimiento y lo peor de todo esto es que no están viendo las expectativas nacionales. un ejemplo para terminar mi alocución de esta mañana levantó el impuesto perdial ¿de qué sirve que tenga un ayuntamiento a su favor si la gente está sumamente molesta por el impuesto perdial trae atrasado proyectos como el de las momias trae una cámara de diputados que no está consigo con él y eso tienen que analizarlo porque Margarita, Margarita va a marcar que vaya contra él. Cecilia Porz quiere ser presidenta municipal eso le prometieron nomás que lástima Margarito a Ricardo Narváez ya lo mandaron a la Judicatura del Poder Judicial etcétera, etcétera. El contorno real, pragmático se le viene encima al Alejandro. Puede tener un ayuntamiento que él quiera. Ese ayuntamiento en efecto no va a poder pedir su licencia, porque los, los cargos de elección de pública jamás son renunciables. El tema fundamental es que el entorno político que hoy tiene es muy débil. Hay que ser más objetivos. ¿Vieron ustedes la patrulla esa rural? Pues es una payasada que la puso fuera del Teatro Juárez. Yo esta crítica la hago porque el ayuntamiento podrá ver, perdón, puso a todos los que él quería, pero al final tiene todo el entorno político en su contra. Y analicemos y cortemos la raya. Cuando esto se decida, que es a partir de enero del año que entra, se va a poner muy complicado para el gobernador, por todas las razones que hemos hablado, él se le acabó un bastión de apoyo. La Cámara de Con Marta Nalgado, Yo se los comento, porque lo que veo es que su estrategia de haber hecho un cabildo a su modo, a su manera por cabinar, está por verse por lo que se viene. Hay que ver todo lo que se viene encima y va a ser muy complicado. Hasta a la locución del día de hoy. Sí, este, Javier, tienes tres minutos, por favor. Voy participar nada más para decir la parte, por ejemplo, de aquí hasta diciembre. Eh, obviamente las comisiones van a ser las responsables de analizar los proyectos conforme a el programa de gobierno que tiene que salir ya de manera inmediata porque lo debieron haber ya maquilado igual que el anterior y haciendo la evaluación del de anterior de tres años tuvo muchísimos incumplimientos no entonces viene la parte del presupuesto no y obviamente eh, va a ser segundo año consecutivo eh, que va a incrementar eh, los valores unitarios eh, del suelo, lo cual implica eh, un incremento en la parte grabable del predial. Eh, yo recuerdo haber este, oído comentarios en la anterior que no había habido incremento, pues bueno, si tú alteras un valor hacia arriba, lo multiplicas por un factor, el factor va a subir, ¿no? Y evidentemente que también hay declaraciones de prensa, no, no sabemos las tripas, eh, de la propuesta de ingresos eh, para el ejercicio 2022, que lo debe de elaborar obviamente todas estas comisiones, ¿no? Porque teóricamente de acuerdo a la al reglamento interior es responsabilidad de estas comisiones aglutinar eh, la mayoría de los proyectos conforme a, a lo que se tenga de planeación general, ¿no? Entonces esto pues también hay varias aristas independientemente de de evaluar eh, los perfiles que ya de alguna manera fueron evaluados o dichos o comentados. Eh, también las funciones no que ellos tienen. Las funciones son, en este momento, pues eh, preparar todos los gastos para el ejercicio 2022. Concluyo, menos, menos de tres minutos, un minuto cuarenta y cinco segundos. Muy bien, muchas gracias por el ahorro de tiempo. Este, bueno, yo creo que hasta... Perdón, que, que, Carla, por favor. Sí, sí, y después Lolita y después terminamos. Sí, no, pues gracias. Solamente quería agregar que algo que dijo muy importante Javier en su primera intervención, que esto pues ya se está convirtiendo en una autocracia, ¿no? Es la realidad de una, de una cultura de poder que tiene este nuevo ayuntamiento y los mecanismos de, de dominación que tienen... Eh, con estas clases, estos grupos de intereses en común eh, y que es simultáneamente la causa y la expresión de los males de nuestra ciudad. Entonces, pues que como ciudadanos debemos estar bien atentos a qué es lo que se está haciendo, pero también necesitamos apertura de aquellos eh, miembros del ayuntamiento que están eh, en oposición para poder tener una mejor... Eh, pues una mejor gobernanza porque una una una un gobierno que solamente es de unas personas se convierte en una dicta, en una dictadura entonces no puede ser así necesitamos comunicación necesitamos que exista este acercamiento hacia la gente también de la parte de la oposición para poder hacer equipo y para poder hacer estrategias que podamos llevarlas hacia un ayuntamiento en el cual podamos confiar eh, Digo esto porque ha habido intentos de, de algunas personas que de, he recibido mensajes de personas que han tratado de comunicarse con los regidores y que no contestan los mensajes, no contestan los, las llamadas y se supone que están al servicio de la, de la población y de las necesidades, ¿no? que son las personas que también pueden llevar como estas voces y no ha habido respuesta. Entonces también es un llamado para eso, sobre todo los que están en oposición y que todavía tenemos un gramo de confianza en estos porque nosotros pues ya sabemos cómo está eh, sesgado y pues ya nada, era eso, nada más, gracias. Gracias Carla, adelante Lorita. Ok, a ver, Carlos ya nos explicó cómo se van conformando las, las comisiones, ok, ya me quedó claro que entran, entran a, se someten a votaciones, propuesta del alcalde, etcétera. A ver, Carlos, eh, Aquí comentaste que dentro de la ley orgánica municipal man, dice claramente que tiene que ser con este, pluralidad y proporcionalidad de todos los que conforman el ayuntamiento, cosa que no se está viendo eh, porque eh, pues son 12 regidores y dos este, síndicos, entonces son, son 14, 14 personas. Y son 16, tengo entendido, son 16 comisiones las que, las que me están manejando. Podría precedir uno de, uno de cada uno, las comisiones de acuerdo a su expertise, de acuerdo a, a, a, a, a, su, no sé, a su perfil, porque yo veo que no están tomando en cuenta perfil, a lo mejor no, no cubren el perfil, pero podría ser alguna situación de expertise. Bueno, veo que tampoco eso lo están manejando. Eh, no hay entonces no hay ni pluralidad ni proporcionalidad no hay este el, ese esa persona que esté presidiendo que sea experto que tenga ese perfil o sea aquí los perfiles están valiendo lo que me estoy dando cuenta en estas comisiones ahora si esto lo está marcando la ley orgánica municipal y qué qué pasa o, o qué o qué eh, me imagino que tiene que haber algún una consecuencia con yo por ejemplo si yo llego a ser regidor en el caso de, de Paloma, vamos a hablar Paloma porque nada más tiene como vocal una sola una sola este, vocalía en una sola comisión ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si Paloma pide esto? O sea, por la ley orgánica ¿se puede? ¿se puede hacer? ¿se, se, se puede o no? ¿o porque ya está votado? Carlos Sí, este, no, pues son decisiones de índole político, ya aquí está, está, está, está complicado. A ver, lo que están haciendo es política chicharronera, eso es lo que está sucediendo. Eh, pero, pero a ver, entremos ya a, a, a la realpolitik, como, como le gusta al Piri. Este, la verdad es que están siendo enormemente primitivos y primarios a ver, si yo fuera el alcalde y, y sé que Robles Lacayo es la contraposición más fuerte a, a mis posturas, pues yo la, yo la pondría a chambear, yo, yo la, le hubiera dado tantas posiciones como a la, a la señora esta Mariel para, para que trabaje mucho en las comisiones. ¿Saben qué es, qué es lo que está haciendo aquí el alcalde? Para que vean lo primitivo que es incluso... Lo, lo torpe pues le está dando tiempo a, a, a, a su enemigo principal en el ayuntamiento lo, lo, le está quitando comisiones y trabajo ahí en las comisiones pues para que se mueva en un en un tablero de ajedrez como si fuera reina eso es lo que está haciendo eso es, es, es verdaderamente primitivo bueno, pero pues así es él, pues qué hacemos eso es lo que tenemos bueno, pues en su salud lo llevará, eh, digo, porque al final de cuentas, los asuntos van a subir al ayuntamiento. Entonces, no quiere tener discusiones en las comisiones, las va a tener en el ayuntamiento. Eso está clarísimo. Entonces, lo que sí es importante para los ciudadanos es que vean cómo se distorsionó el ayuntamiento en los términos que está comentando Lolita. O sea, dieron un montón de posiciones a la gente incondicional de Navarro para alterar esto. Me preocupan algunos personajes del ayuntamiento. Y aquí hay que decirlo y hay que meternos a fondo y hablar con nombres nombres de personas este, en relación a nuestro ayuntamiento. Ese es el trabajo del observatorio. Me preocupa la posición de Cecilia pauls Digo, yo al final de cuentas creo que Cecilia pauls trata de ser un, un, un, una política este, seria. Bueno, pues vamos a ver cómo se desempeña aquí en el ayuntamiento. Es importantísima la posición de, de Pols. Ana Cecilia González, hija de una familia muy guanajuatense, conocida y querida por muchos de nosotros. Bueno, esta chica va empezando en la política pero bueno, pues un a Navarro no creo que tenga una muy buena fama política para construir hacia adelante. No creo que eso es lo que lo que quiera ella. Este la nueva síndica, pues bueno, pues está apareciendo ahí. Este lo único que sabemos es que tiene muy buena relación con Samantha Smith, pero pues ella es una profesionista. Cómo van a labrar su fama pública? Eso es lo importante. Porque aquí en los municipios se labra una fama pública, se construye una fama pública. Si quieren tener la misma fama del alcalde, pues adelante, que lo sigan este, eh, entronizando. Si quieren ser políticos serios o simplemente ciudadanos reconocidos por su trabajo en el ayuntamiento, hay que, hay que tomar otros caminos. Eso es lo importante y, y muy importante para los nuevos políticos que están apareciendo. Ojalá tomen buenos ejemplos. Gracias, Carlos. Eh, pues, mira, eh, eh, aquí, como tú comentaste, están repitiendo, sí, algunos. Eh, estoy de acuerdo en lo que dices de Cecilia. Pero Carlos Chávez, Carlos no, Chávez, este, ya repitiendo, no, no creo, no creo que vaya a ser, porque no hizo un buen papel en tres años, ¿sí?, le, le preguntan eh, cuántas no me, acuerdo, no, no me acuerdo bien cuál fue una pregunta que le hicieron en el mercado Hidalgo y no supo contestar y evadió evadió la, la respuesta digo bueno si eres el presidente de esa comisión y no, y no conoces lo que está pasando eh, este, en la dirección de, de esa comisión creo que era de, de um, uh, movilidad y transporte y no, o seguridad una cosa así y no supo Dices, ¿qué te esperas otra vez porque Carlos Chávez también tiene varias está en varias comisiones son los incondicionales, eso ya lo sabemos Mariel este Mariel Campos Briones Carlos Chávez ahorita Stephanie entonces pues son los incondicionales no creo que les importe mucho su trayectoria política la verdad, yo creo que y dices tú, están formando un, que, que no se les olvide que el H, la H, que es muda, pero significa honorable. Y creo que les quedó muy, muy, muy lejos esa palabra a estas personas. Que me disculpen y que me perdonen, pero eso es lo que se está viendo porque ya trabajaron, ya estuvieron, sí y realmente, la verdad, no dieron el ancho no se ha visto ningún avance en beneficio de la ciudadanía porque eso es, son que no se les olvide que son nuestros trabajadores. Eh, nosotros somos sus patrones y ellos son nuestros trabajadores. es Así es. Pero ellos se sienten omnipotentes. De la realeza. Así es. Se sienten omnipotentes y, y honorables no tienen nada. la H Efectivamente, a ellos la H les quedó muda. Ahora, Carlos, yo te quiero preguntar otra cosa. En caso en caso de que Alejandro se viera este, nuestro, porque la verdad te, te viste muy, ¿cómo te dijera? Muy sutil al hablar de, de, dijiste que torpe o una cosa así, no sé qué palabra utilizaste, más bien yo diría pentonto, por no decirle más, eh, en cuestión a lo que comentaste, pero este señor no conoce la ley orgánica del municipio, no, no creo, no creo que le haya dado una leída a la ley orgánica, sí, y creo que era su obligación primero ponerse a leer la ley orgánica. Ya tuvo tres años de, de mejorando haciendo TikToks y es nuestro payasito este a nivel nacional siempre lo he dicho. Pero bueno ese es su problema. ¿Qué pasa si si si él quiere hacer modificaciones en la ley orgánica del municipio? O sea, las puede hacer, puede hacer las propuestas. No, ya no se puede modificar. A ver, platícame eso. No, a ver, es una ley. La ley pasa por el Congreso. Del Estado. Del Estado. Congreso del Estado. El Ayuntamiento tiene capacidad para enviar propuestas de modificación o nuevas leyes, etcétera, al Congreso del Estado. Tiene eh, tiene facultad legislativa de, de, de iniciar legislación. El, el Ayuntamiento tendría que pasar por el Ayuntamiento. Bueno, pues yo no sé. De repente también uno ve que gente uso nombres, como el diputado Sanela, pues está, está este, en la línea de convalidar lo que quiera también el señor Navarro. Bueno, pues no sé si sus amigos ahí del Congreso, de los que quieran ser sus amigos, incluso el nuevo coordinador, pues, pues, pues vaya, vaya a hacer un trabajo de respaldo político al, al alcalde Navarro. Bueno, pues si es eso, pues ya vemos que están subiendo y subiendo los respaldos, pues va a ser muy potente Navarro. Va, veamos qué pasa. Sí quería aprovechar también tu pregunta para decir que, mira, Lolita, yo sí creo que aun cuando la condición que se nos presenta ahora es el haber eh, preparado y previsto un ayuntamiento con un control de comisiones que le sea benéfico a Navarro, al final de cuentas es un órgano colegiado, hay gente del PRI que hay que ver cómo va a actuar, es muy importante ver esa actuación también, Digo, yo no sé si van a estar también en, dentro, dentro del circuito Navarro, como algunos otros del PAN, es diferente, o sea, es más complejo el asunto, o sea, tenemos un sistema planetario alrededor de Navarro compuesto por varios personajes, eh, regidores, síndico del de, de, de, de, de, de Partido Acción Nacional. Tenemos de otros partidos que se pueden integrar a ese sistema planetario. Y tenemos otros que nunca se van a, a integrar a ese sistema planetario, sean del PAN, del PRI eh, o de otros partidos que es la oposición o aquellos que voten de acuerdo al mérito de cada cosa que se vayan presentando. Yo, por ejemplo, creo que esa es la posición de Martínez Nieto. Martínez Nieto, un señor rector de una universidad, pues yo no creo que vaya a estar en el, en, en, en el, en el circuito de Navarro. Pues ese va a ver qué se está proponiendo y sobre eso tomará sus decisiones. Casi estoy seguro por, por las condiciones profesionales, de capacidades técnicas y, sobre todo, éticas, de una gente como Martínez Nieto. Esperaría lo mismo de Paul, se esperaría lo mismo de, de, de González, de, eh, de esta joven este, profesionista. Cecilia. No sea, nosotros, los del o sea. PRI, pues, conocen más que Navarro, saben más que él de todo esto. O sea, no son nuevos, son viejos funcionarios que ya estuvieron ahí que están en otras posiciones políticas, pues ¿cómo la van a jugar ahí? Si van a ir a negociar este, como acostumbra a negociar el alcalde este, a través de, de, de otro tipo de, de, de proposiciones inconfesables, nos vamos a dar cuenta y lo vamos a saber también. Todo eso se sabe, ya se supo también. Bueno, a ver qué pasa. Lo importante es desde el observatorio estar observando estas pequeñas este, decisiones y ponerlas y mostrarlas como ahorita se ha mostrado el asunto de las, de las uh, eh, comisiones, comisiones donde quedó verdaderamente desnudado la, la distorsión que está tratando de llevar a cabo este Navarro. Ahí, punto. Así va a ser. Pues muchas gracias a todos hoy por su participación. Ya, ya llevamos en una hora y quince minutos. Dos horas, no, hora, quince minutos. Carly quiere para... hablar, Memo, Carly Perdón. quiere hablar, tenía la mano levantada, Carlita. Sí, ah, sí, entonces gracias. adelante. Gracias, nada más para poner desde ahorita, desde el principio que se están creando estas comisiones, una muy importante que no mencionamos hace rato, la de Marcos Briones, porque hay una dicotomía ahí, él es el presidente de la Comisión de Obra Pública y también de medio ambiente. Entonces, pues ahí les encargo, ¿no? Porque no puede servir a dos amos a la vez. Y eso es bíblico. <risa> Entonces, ahí tenemos que estar muy al pendiente. Y si está también el secuaz, el alcahuete, de este, el hermano de ahora, la síndica, el, que, que sigue ahí, que y que es nepotismo, lo que están haciendo, pues es el trío perfecto, ¿no? Para entonces ahora sí promover un plan municipal de ordenamiento ecológico territorial en el cual va a estar sesgado y el cual va a estar a la tendencia de los intereses de ciertos grupos que, está, que estamos viendo aquí. Entonces, como ciudadanos, nuevamente tenemos que estar muy al pendiente cuando se lancen las convocatorias de los planes municipales de desarrollo, de los planes municipales de ordenamiento ecológico y hacer que se nos tome en cuenta que nos que nos enseñen, que no nos lleguen con su mapita, donde ya tienen ellos establecidos desde el implant, otra institución alcahueta, sus sus sus mapas ya ya hechos, no, que, que exista una, una verdadera participación y que los ciudadanos decidamos qué es lo que queremos, que hagan las encuestas, que hagan los votos de cuántos ciudadanos queremos un nuevo hotel en el, en el Cerro del Hormiguero, que eso, eso es lo que realmente necesitamos ver. Entonces, muy atentos con Marcos Briones, por favor. Era lo que quería decir. Gran intervención de Carla, como siempre, porque desnuda la otra parte. O sea, van sobre las zonas este, de preservación ecológica. Esto es lo que nos está marcando. Ya ven, o sea, en, en, en una hora y 15 minutos desnudamos el asunto de las comisiones y del ayuntamiento. Creo no, que así briones, un, un feliz. No en esto. Como en el, mundial, sábado, es, el, el, nivel, el nivel y el perfil eh, profesional que tiene es preparatorio. Muy bien, bravo. Perfecto. Así es. Así no se es. necesita más. Bueno, <risa> ¿Para creo, que que, creo que esta organización, Asociación Civil, Observatorio Ciudadano de Guanajuato, sí está cumpliendo su misión porque está observando cómo está funcionando la o pretende funcionar la democracia en Guanajuato, y vemos que es una simulación a partir de simplemente la constitución de las, de las comisiones. Esta simulación de democracia, pues quiere convalidar pues, un gobierno regido por una sola persona. Ojalá, ojalá hago votos porque la democracia... Y del sentido que debe tener de participación y pluralidad se dé constantemente en las decisiones que tome el ayuntamiento en los próximos años. Eh, por, nos vemos la próxima semana para continuar analizando otros aspectos del ayuntamiento de Guanajuato en, a las 11 de la mañana, donde abriremos nuevamente nuestra sesión para la participación de la ciudadanía. Pedimos una disculpa porque hoy no, no lo transmitimos en vivo, pero esto lo vamos a poder ver diferido en Facebook Live y en YouTube. Muchas gracias, buenos días, buen provecho, hasta pronto, gracias. Bye.